mira, yo creo que eso eh, eh, se ha distorsionado lo que es, es la información de manera correcta. Eh, todo vino eh, por una reunión que nosotros sostuvimos eh, para analizar y hacer un levantamiento de las brigadas. ¿Qué pasa? Que en el medio de la reunión eh, se salió la información que no era correcta. Eh, de manera distorsionada y tal vez con una de una forma de querer hacer daño eh, al alcalde le dieron la información que nosotros teníamos esa reunión para proponer y eh, convocar una reunión para eh, solicitar aumento de sueldo que es correcto que tienen que ganar más en el medio de esa reunión eh, quién les habla quién les habla eh, le informó a ellos que yo me iba a tener que marchar yo estoy diciendo esta primicia, no he querido hablar de eso yo me iba a tener que marchar de la alcaldía porque yo no podía continuar eh, en una alcaldía que era pobre para muchas cosas y rica para otras cosas que había manos rígidas para otras cosas y manos muy blandas para otras cosas eh, porque me llamaron la atención por eso yo no puedo dar una alcaldía que no se confía en uno. cuando uno lo da todo, todo lo da. Entonces, los obreros, eh, yo me fui, y los obreros eh, aquí se pararon en, en, el, en el parqueo, yo de por sí vine a, porque me llamaron, me dieron que empezar a pasar a por allá, era como cinco minutos, y me marché. Y lo que tal vez no quería que la información, que, que no era esa el tema, salió el tema de una manera hasta de proporcionar. Creo que de todo se puede sacar algo bueno. Y si eh, se exige y se le pide a que esos obreros que trabajan siete días a la semana, y no deben de trabajar siete días a la semana, bueno, me, voy, me estoy comenzando a liberar, y, de, y, y lo digo con mucha responsabilidad, porque la ley laboral te dice a ti que tú tienes que tener 36 horas de descanso ininterrumpida, o sea, te está diciendo que tienes que tener un día de, de, de descanso, y aunque tú trabajes dos horas, dos horas son trabajo. Y deben de tener un día de descanso. Entonces, eh, eh, yo eh, sí quiero que esos obreros, aunque yo eh, me quiero ir de buena fe, eh, no he hablado con el alcalde de manera formal, eh, sí lo quiero hacer de manera institucional y de manera como se manda y dar el tiempo que sea necesario para que una persona llegue, tal vez eh, es eh, un poco regular que yo lo diga aquí, antes de, de, pero yo soy muy abierto. Y a mí tú me preguntas algo y tú, yo te lo voy a decir con la transparencia que a mí siempre me ha representado. Eh, puede ser una primicia que tal vez no, por eso no andaba medio, medio mandado, si se quiere, de la prensa, pero si a mí me preguntan algo, yo lo voy a decir. Si a mí me dicen a mí, eh, tú tienes 10 pesos en los bolsillos, yo lo tengo y si miro lo aquí, los 10 pesos. Aunque sea los únicos 10 pesos que tenga para comer. O sea, yo soy de esa manera y quiero morir de esa manera. Yo no, yo no, no me arrepiento de ser así. Pero sí eh, eh, eh, el tema salió. Eh, creo que siempre fue una propuesta y yo creo que entiendo que el alcalde... Quisiera aumentarle, porque siempre él lo ha dicho, ha sido una promesa en tiempos anteriores y ellos simplemente están exigiendo. No es posible que aquí un regidor gane más de 100 mil pesos y un obrero que trabaja 7 días a la semana gane 5.600 pesos. Eso es imposible, intolerante. No es posible que aquí no se le haga una actividad a los, a los obreros, en cambio se le dé una canasta con etiqueta azul a los regidores no es posible que vivamos en esas dos alcaldías y yo, yo personalmente no puedo continuar de esa manera lo digo con mucha responsabilidad con mucha responsabilidad no es posible que aquella una alcaldía que para unas cosas se hace de la vista gorda y para otra tiene 10 ojos no es posible que aquel camión de agua que pertenece a este departamento tenga más de dos veces responsablemente y César Figueroa, que le dicen Alan, se llevó el camión del parqueo y aquí todavía no se sabe dónde se encuentra ese camión y es una responsabilidad de nosotros si ese camión le pasa algo se roba o se pierde, nosotros no sabemos dónde se encuentra ese camión de agua no es posible que el Greda y aquí de esta institución que pertenece a Ornato vía transporte, que son los responsables lo maneje una persona que es fuera de, del departamento entonces así no se puede continuar a mi amigo Alex Díaz y puede ser que este no sea el, el, el escenario pero tal vez, a, tal vez a veces los mensajes se mandan de la manera más irregular y tal vez llegan mejor a mi amigo Alex Díaz por el cual yo me sacrifiqué y me he sacrificado para que él llegara y para que él se mantenga que voy y le doy la, el, el, el espaldarazo y el apoyo para muchas cosas, para o para todo, o para todo, a mi amigo Alegría, Yo espero, de verdad, de corazón, de corazón, que comience a escuchar más, que escuche a sus funcionarios, que escuche a, a sus obreros, que sepa cuáles son sus debilidades, cuáles son sus responsabilidades, qué le falta para hacer el trabajo. No es posible que nosotros de 12 meses tengamos duremos más de seis meses sin un camión para recoger escombros cuando a mí mi responsabilidad no es la recogida de basura es los escombros que móvil no se los lleva y digo todo esto porque ya yo llegué a un punto que ya no hay forma de pedirlo ya hay un, ya hay, hay un punto en que tú dices como de, como de dijo mano de piedra durán cuando le sube al le estaba dando una golpeada y dijo no más no más, no más. Simplemente, de corazón, de corazón, yo no voy más.